Anton Chekhov no pretendía aportar un mensaje nuevo o encantar afectadamente, y con ese fresco descaro y falta de prejuicios fue desarrollando un género que llegará a dominar como pocos, constituyéndose en uno de los referentes de toda la literatura universal, del cuento junto a Edgar Allan Poe, Guy de Maupassant, Jorge Luis Borges y Leopoldo Alas. Los publicaba bajo seudónimos y a lo largo de toda su vida de suerte que conocía desconocemos cuántas historias escribió Chekhov. Ahora vamos a dar lectura a un cuento corto. Dos valientes. Espero que sea de tu agrado. Dos valientes. Un cuento de Anton Chekhov El agrimensor Smirnov llega a la estación de Kilunki. Unos 13 kilómetros le separan de la hacienda donde se dirige. Esto admitiendo que el cochero no esté borracho y que los caballos no sean unos rocines, en cuyo caso el trayecto equivaldrá a 50 kilómetros. —Hágame el favor de indicarme dónde podría alquilar un coche —le dijo el agrimensor a un guarda de seguridad. —¿Un coche? —En cien lenguas a la redonda no hallará usted nada que parezca un coche. —Pero ¿a dónde va usted? —A Devquino, la finca del general Jojotov. —Le aconsejo que vaya a la posada que hay detrás de la estación, en la cual paran a veces los lugareños con sus carros. «Trate usted de que alguno de ellos le conduzca», le dice postezando el guardia. El agrimensor suspira y se dirige lentamente a la posada. Después de muchas averiguaciones, dudas y coloquios, logra ponerse de acuerdo con un carretero enorme, bohino y picado de viruelas que viste un andrajoso capote. «¡Valiente carro el suyo! El diablo en persona no alcanzaría a decir cuál es su parte trasera y la delantera», exclama el agrimensor encaramándose en el vehículo. «Ello no es muy difícil saber. ¿Dónde está la cola del caballo ¿O es la parte de delante donde se sienta vuestra señoría? Es la parte de detrás». «El caballo es joven pero flaco, con piernas torcidas y orejas desmesuradas». Al primer latigazo el rocín menea la cabeza sin moverse del sitio. Al segundo pega un tirón al carro, al tercero da una sacudida y solamente al cuarto se pone en marcha. —¿Vamos a ir a ese paso todo el camino? —pregunta el agrimensor aturdido por el traqueteo y asombrado de ver cómo se armonizaba el paso de tortuga del animal con aquel vaivén tan atroz. Llegaremos, no tenga cuidado. La jaquita es joven y vivaracha, Déjele tiempo de estirar las piernas y verá como luego no habrá modo de pararla. ¡Arre, maldita, arre! Cuando el carro sale de la estación es casi de noche. A la derecha se extiende una llanura helada sin fin. En el punto de horizonte donde se junta con el cielo se ve una raya luminosa indicando el poniente. A la izquierda de la carretera se destacan unos montones pardos sin que sea posible distinguir si eran pilas de heno o chozas de una aldea. Lo que hay por delante a lágrimas o no lo ve porque la ancha espalda del carretero se lo impide. Hace un frío glacial. —¡Qué desierto! —se dice el agrimensor, procurando taparse las orejas con el cuello de su gabán. —¡Buen lugar para bandidos! Aquí pueden matar a cualquiera sin que nadie se entere. No me había fijado antes de ahora, pero el carretero tiene trazas bastante sospechosas. ¡Qué espalda, qué músculos! De un puñetazo es capaz de dejar a un hombre en el sitio. ¡Qué cara de bruto! —Oye, amigo, ¿cómo te llamas? —dice a su auto de monte. —¿Quién? ¿Yo? ¿Kim? —Pues dime, Kim. ¿los caminos de aquí son seguros? —Gracias a Dios nunca pasa nada. —Muy bien, me alegro que no haya bribones, por si acaso llevo conmigo tres revólveres. —El agrimensor mentía. —Ya sabes que con el revólver no se bromea, soy capaz de hacer frente a diez bandidos. Se oscurece completamente. El carro dando chirridos y tambaleándose se tuerce a la izquierda. ¿A dónde me lleva? Seguíamos a la derecha y de repente torcemos a la izquierda. No me vaya a meter en alguna emboscada, reflexiona el hombre. Y luego en voz alta. Oye, Klim. De modo que aquí no se corre peligro alguno. Es lástima. Me gusta pelearme con los salteadores. No hagas caso de mi aspecto enfermizo y débil, soy fuerte como un toro. Una vez me atacaron tres bandidos y sabes lo que hice. Al primero le asesté un porrazo que le causé la muerte. A los otros dos los agarré y fueron a parar a presidio. Dios sabe de dónde me vienen tales fuerzas. A un hombre tún como tú lo cojo y lo aplasto. Klim vuelve la cara, mira al agrimensor y empieza a fustigar su caballo. Como te lo digo, amigo mío, no envidio a quienes se enrede con mi persona. No tan solo le dejaré sin brazo y sin pierna, sino que le mandaré a presidio. Todos los jueces y todos los jefes de policía son amigos míos. Aquí donde me ve soy persona importante. Cuando voy de viaje la policía está alerta, no me vaya a ocurrir algo malo. En cada matorral hay un guardián que vigila. —¡Alto! ¡Alto! ¡Alto! ¿Dónde me llevas? —¿No lo ve usted? Es un bosque. —En efecto es un bosque —piensa el agrimensor. —¡Qué susto me ha dado! —Pero necesito disimular mi agitación. Creo que ha notado mi espanto. —¿Por qué se vuelve con tanta frecuencia para mirarme? ¿Estará preparando algún golpe? Antes su caballo apenas se movía y ahora va al galope. -Oye, Klim, ¿por qué haces correr tanto tu caballo? -Si no le hago correr, es que cuando empieza no hay quien lo detenga. -Mientes, tunante. Observo que mientes. Haces mal en mentir. -Detén al caballo, ¿me oyes? -Deténlo. -¿Para qué? Porque espero a cuatro camaradas en el camino. Me prometieron reunirse conmigo en este bosque. Cuando estemos juntos el viaje será más alegre. Son mocetones de pelo en pecho, cada uno provisto de su revólver. ¿Por qué te vuelves hacia mí? ¿Qué te ocurre? No tengo nada de extraordinario para que me mires así. Tengo solamente el revólver. ¿Quieres que te lo enseñe? Lo sacaré si quieres. El agrimensora se ademande buscar algo en sus bolsillos, pero al mismo tiempo Klim salta del carro y corriendo a gatas va a esconderse en la espesura del bosque. —¡Socorro! ¡Socorro! —grita desesperadamente. —¡Toma, maldito el caballo y el carro y llévatelo donde te parezca! ¡Pero no me mates a mí, socorro! El rumor de sus pasos se pierde en lo lejos y todo queda en silencio. El agrimensor, mudo de asombro, detiene al caballo, se sienta más cómodamente y se entrega a sus reflexiones. Se ha escapado el tonto, le he asustado. ¿Cómo me las arreglaré ahora sin él? Yo no conozco el camino. Será capaz de propalar que le he robado el caballo. Clim, clim, clim, clim, contesta el eco. La idea de tener que penostar en el bosque oscuro escuchando el aullido de los lobos le causa un estremecimiento grande. ¡Clim, hijo mío! ¿Dónde estás?» Grita con toda fuerza de sus pulmones. Al cabo de llamar dos horas seguidas el agrimensor se pone roco. De pronto le parece oír un débil gemido. «¡Klim, eres tú, hijo! Ven aquí!» —¿No me matarás? —Pero si todo fue una broma. Ven aquí, muchacho. Dios es testigo que solo quise bromear. —Ni siquiera tengo revólver. Lo decía por el miedo que tenía. Te lo suplico. Vámonos de aquí. Estoy helado. Klim juzga que un verdadero bandido ya se hubiera ido hace tiempo con el caballo y con el carro. Sale indeciso del bosque y se acerca a su pasajero. —¿De qué te asustas, tonto? —Lo que te decía era por reír, y tú te asustaste. —Sube, vámonos. —Que Dios se lo pague, señorito —murmura Kling, subiéndose al carro. —De haber previsto lo que me ha sucedido no le hubiera llevado ni por cien rublos. —Por poco me muero de miedo. Kling da un latigazo al caballo y el carro cruje. Da un segundo, un tercero, después del cuarto, el jamelco arranca por fin. El agrimensor se tapa las orejas con el cuello del gabán y se tranquiliza. Ya no les teme, ni a Klim ni al camino. Fin